Los accidentes de tránsito no solo originan que las víctimas queden heridos, discapacitados e incluso fallecidos y con un daño emocional, sino que también implican pérdidas económicas para la sociedad en general. Esta pérdida producto de la disminución de la productividad del hogar a causa de la pérdida del capital humano, ya sea porque fallecen o quedan discapacitados, por mayores gastos de fallecimiento o de tratamiento y por el tiempo y los ingresos que pierden las personas que se dedican al cuidado del discapacitado, este efecto del que hablamos es mucho mayor en el Perú, porque debido a que más del 50% de los discapacitados por accidente de tránsito son jefes de hogar, es decir, que representan la principal fuente de ingresos. Y a esto hay que adicionarle el tema de que no solo se perdería el ingreso, de la persona que ahora se encuentra discapacitada, sino que también se perdería el ingreso de las personas que dejan de realizar sus actividades por darle el cuidado necesario al discapacitado. Es por ello que en este estudio lo que se pretende es comprobar si es que verdaderamente se produce un impacto negativo de la discapacidad por accidente de tránsito sobre lo que es la riqueza del hogar, y a su vez determinar el efecto que generan las diferentes variables tanto sociodemográficas de inversión como de probabilidad de inversión y de limitaciones y cobertura de salud, sobre lo que es la riqueza del hogar. Para ello, se tomó tres bases de datos, la ENA 2012, la ENAO 2012 y la consulta amigable del MEF. Con esto, se sometió a lo que es un Propensity Score Match, que es una técnica de evaluación de impacto que utilizan los hacedores de política. Asimismo, se realizó un análisis de un estudio de corte transversal para lo que son los posibles factores que afectan a la riqueza del hogar. Y con esto se llegó a la conclusión de que verdaderamente sí hay un impacto negativo del 7%, es decir, que los hogares con discapacitados por accidente de tránsito respecto a los que no tienen discapacitados disminuyen su nivel de riqueza en 7%. Asimismo, tenemos que... Las personas con mayor educación que residen en zonas urbanas, en la sierra y selva, tienen menor probabilidad de ser discapacitados por accidente de tránsito. Mientras que, por otro lado, también tenemos que los discapacitados por accidente de tránsito del sexo masculino y que son jefes de hogar, ven mucho más afectado su nivel de riqueza. Por lo tanto, este tipo de estudios es importante no solo porque permite que la sociedad eh, tenga una mayor conciencia, sino también porque facilita que los hacedores de políticas y los principales actores adecúen y mejoren las medidas y regulaciones actuales, de tal manera que la tasa de víctimas de accidente de tránsito disminuya y sea cada vez menor.